En una mi comici tomando del doble cop No cambiamos, fastidiamos a los cops Los miramos porque solo se prendió No tengo nada para que pueda bajar, yeah, yeah, yeah, yeah No va a bajar porque no puede, no sé cómo se mantiene, yeah, yeah No lo miraste porque está buscando lo que estamos armando, es que ya vendió unos cuantos, yeah, yeah Se prendió, se prendió, sana que no sana porque se perdió se perdió, se perdió se perdió, no lo vi, ahora me buscan a mí Solo quemo GQ y lo hago siempre así No me mires que lo partí, solo con mi G Sé que me buscan a mí Más genética, le cambio toda la estética No ves que están perdiendo, no salen las métricas Estoy cansado, creo que me voy automédica tomando de doble cop, no cambiamos, fastidiamos a los cops, los miramos porque solo se prendió.